hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores bancos para solicitar el préstamo de construcción aquí en república dominicana no se lo pierda muy bien cada vez que tenemos un proyecto cada vez que tenemos ya la intención de invertir en apartamentos la inversión la intención de invertir en casa nos llega a la mente los préstamos una solución para resolver el tema económico y comenzamos a pensar cuál sería la forma viable para lograr ese préstamo cuál sería la mejor entidad cuál sería el mejor banco en este video no voy a hablar literalmente de las entidades como marca como asociación como empresa voy a hablar del concepto para que ustedes mismos puedan saber a su pleno juicio cuál es el mejor normalmente los bancos grandes tienen mayores restricciones tienen mayores burocracias para dar el préstamo para un proyecto de construcción pero al igual que eso nosotros mismos casi siempre tenemos nuestras cuentas nuestros historial nuestros ahorros en los bancos grandes y sentimos que nos va a dar mayor facilidad en ese banco porque ya no conocen, porque ya han visto nuestra trayectoria en los últimos 10 años y porque tenemos un crédito. Y eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque los bancos pequeños, en su plan de crecer, en su plan, en su plan de sumar clientes, siempre van a facilitar el camino. Siempre van a poner menos restricciones a la hora de facilitar un préstamo siempre van a acomodar a los nuevos clientes para que se sumen a su cartera de clientes entonces eso también nos da una ventaja a nosotros que vamos a emprender un nuevo proyecto de construcción de apartamentos el estar consciente de que los bancos pequeños nos van a dar mayor facilidad nos facilita a nosotros el tema de dar el primer paso porque normalmente los bancos siempre van a buscar la manera de entregar el dinero el dinero que no está en la calle es un dinero que no produce ¿Mm? el dinero que realmente no circula en el proyecto de construcción es un dinero que se queda estático en el banco y no produce entonces los bancos en ese sentido saben eso y van a comenzar a negociar con nosotros ahora un proyecto pequeño de apartamento que lo llevemos al banco para solicitar un préstamo el banco se va a fijar principalmente en dos cosas ¿Cuál Es la garantía que estamos dando ok y esto se refleja en nuestro editorial de crédito esto se refleja en que estamos poniendo el mismo terreno de garantía y esto se refleja en la cantidad de dinero que vamos a poner de nosotros líquido en este proyecto y la cantidad de dinero que estamos solicitando al banco todo hasta ese punto está muy bien porque es un procedimiento normal para un préstamo ahora cuando el banco ya valida de que ese proyecto, esos planos, ya tienen sus permisos de construcción, ya están legalizados por un arquitecto en el estado, tanto en ayuntamiento como obras públicas, al banco le da eso una tranquilidad que es igual a una garantía de que el proyecto sí se va a construir. Anteriormente, ¿qué pasaba? El banco no solicitaba ningún requisito de que el proyecto esté aprobado o de que tengan los permisos de construcción las personas solicitaban el préstamo el banco lo entregaba pero pasaba que en el transcurso de la construcción venían las autoridades venía el estado y paraba la obra porque ese proyecto no estaba en regla entonces automáticamente lo que el banco entendía que tenía que como garantía que era la conducción del proyecto en este punto no era viable porque ya el, el gobierno la paró. por eso la importancia de tener los planos aprobado ¿m? por el estado tanto ayuntamiento como pública según la ley del municipio ahora en este momento ya superando esa etapa y el banco viendo que tenemos un proyecto que está aprobado la segundo escalón para que el banco tome una facilidad con nosotros que para que se haga este proceso es el que el proyecto sea viable normalmente cuando los proyectos son bien concebidos si en caso de que vayamos a ese apartamento y Tienen una estructura estratégica que genere ingresos al banco, le va a ser muy atractivo este tipo de proyectos. Versus a los proyectos que no tienen ningún concepto, que no se tomaban en cuenta la estrategia básica de mercado para que el proyecto sea viable, para que genere dinero, pues entonces automáticamente no le va a interesar porque el banco va a sentir que el dinero se va a perder. ¿Okay? Entonces, le digo todo esto para que se den cuenta lo que normalmente pide un banco dentro de ese rango los bancos grandes son más estrictos y los bancos pequeños son más accesibles. esto nos da la facilidad de definir que los bancos pequeños siempre van a ser más convenientes a la hora de construir hay otras cosas que tenemos que tomar en consideración por ejemplo si nosotros tenemos un capital líquido en dinero, vamos a poner un ejemplo, un millón de pesos, y ese millón de pesos lo podemos usar para dos cosas. Ese millón de pesos, en un primer plano, podemos pensar usarlo para comprar el terreno o para comprar materiales. La mejor opción siempre va a ser comprar el terreno. ¿Por qué? Perdón, la mejor opción siempre va a ser comprar con el líquido, dinero líquido, los materiales. ¿Por qué? Porque es mejor solicitar al banco un millón de pesos para comprar el terreno, ya que la tasa es más bajita, ¿ok? Y ellos tienen mayor nivel de garantía, que pedir al banco un millón de pesos para comprar los materiales de construcción, ya que la tasa para materiales es más alta, porque el banco tiene menos garantía. Me van siguiendo la idea. Entonces, de esta manera, podemos presentar al banco un proyecto que sea atractivo para ellos y también que nos facilite el camino a nosotros que queremos dar ese primer paso para construir apartamentos. siempre es muy recomendable aunque tengamos el dinero completo para hacer uno dos tres cuatro apartamentos pequeños para rentar o para vender siempre dar una participación al banco porque el banco nos ayuda en el proceso legal tanto del terreno ok como cualquier Impedimento que pase en el transcurso de la obra. Al banco le conviene que nosotros construyamos nuestro proyecto con él, porque si nosotros decidimos vender los apartamentos que vamos a construir, el banco también va a ser el primero en querer prestarle a nuestros clientes que quieren comprar el apartamento de nosotros. Entonces, el banco sí se va a ver beneficiado a nosotros y por eso nos va a abrir mucho las puertas. Es muy importante también el proyecto como tal sean proyectos pequeños comenzar con algo pequeño algo simple algo fácil para que se vaya creando la relación con pocos riesgos con ese nuevo banco con que vamos a trabajar y en el siguiente proyecto y creciendo de manera que no nos no quedemos sin capital y también el banco pueda le podamos bajar la barra de riesgo al banco Pueda acceder. El banco siempre va a buscar la manera de entregarlo el dinero. Lo que vamos a hacer es hacer una estrategia para que todo fluya y fluya más fácil. Entonces, en conclusión, por esa razón es tan importante usar los bancos pequeños. No estoy hablando de marca, no estoy promocionando ninguna entidad, sino es el concepto. Fíjense algo también que ustedes tienen que saber, que yo sé que muchos lo saben pero yo lo voy ahora a recargar. Normalmente tenemos un millón de pesos en un banco, el cual anualmente nos da de un 4 y si negociamos quizá un 4.5 o un 5% de interés anual. Pero si ese dinero que está estático, okay, con ese dinero que está estático, el banco lo usa para prestárselo a otro, a un constructor, el cual al constructor se lo presta a una tasa que es seis veces más alta que esa. Y el banco le gana dinero a eso y también nos paga un poquito a nosotros que somos el que tenemos el capital. Entonces, lo que quiero decir con esto, que es siempre va a ser mucho más viable tomar ese millón de pesos del banco, construir una casa, venderla, ¿ok? Y esto va a pasar, que vamos a tener una utilidad de un 4% anual, ¿ok? A prácticamente un 30% anual. A prácticamente un, un 30% anual porque una casa se puede hacer en cuatro meses ok y se vende como mucho en seis o en ocho o sea que si lo vemos un proyecto de un año estamos tomando un beneficio de casi el 600% aparte de que ojo, ojo con esto que lo voy a decir porque es muy importante un millón de pesos en el banco con el tiempo el dinero pierde valor porque cada día sube el dólar Ahora, un, ese millón de pesos invertido en una propiedad con el tiempo gana valor porque cada vez sube el dólar y por ende las viviendas son más caras. Esto te lo digo para que se puedan motivar a pensar qué pueden comenzar, qué pueden hacer en ese terreno, cuáles son las ideas que ustedes tienen para poder desarrollar apartamentos, para poder desarrollar casas, locales comerciales pequeños, para que puedan multiplicar ese dinero y tener una vida de retiro más fácil. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción aquí en República Dominicana. Me pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube y me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp.